boliviano emitió bonos soberanos exitosamente, dice uno de los titulares. ¿Qué significa esto? Se lo vamos a preguntar al ministro de Economía, Luis Arce cobra que está con nosotros desde Panamá. Buenas noches, ministro. Gracias por estar en todo a pulmón. Quisiera sí, muy buenas noches, un saludo cordial a todos los televidentes de tu eh, prestigioso programa, Así, a las órdenes, en qué puedo contribuir por favor, ministro, coméntenos para entender un poquito más. El presidente comentaba esta información muy emocionado, eh, positivamente, el tema de los bonos soberanos. ¿Qué significa, por favor, para que la población comprenda? Bueno, primero creo que es importante mencionar, esta es la tercera vez que Bolivia ha emitido bonos en los últimos 96, 97 años, Priscila. Cerca de 100 años que el Estado boliviano estuvo ausente de los mercados financieros internacionales. Y fue en nuestro gobierno, a la cabeza del presidente Evo, que el año 2012 iniciamos. Abrimos esta puerta de una nueva modalidad de financiamiento que son los bonos soberanos, que es emitir títulos, deuda, papeles, si tú quieres, que compran inversionistas, en este caso en Nueva York, donde hemos estado la anterior semana haciendo eh, las reuniones correspondientes con los inversionistas, eh, que debo decirlo, están bastante informados de lo que ocurre en nuestro país, y en función de toda la información que han recibido el día lunes, hemos emitido exitosamente eh, mil millones de dólares de bonos, hemos emitido papel y nos, han, y nos, nos están transfiriendo mil millones al país, eh, y decimos exitoso debido a que es un momento de subida de tasas de interés a nivel mundial, como se conoce, hay subida de, de, de tasas de interés en los bonos norteamericanos, algo menos, pero eh, con subir los bonos europeos. Y, y decimos, nuevamente te digo, exitosos porque la primera vez que salimos, en el año 2012, uh -huh. cuando estábamos estrenándonos como país nuevamente en la emisión de bonos, la tasa que conseguimos fue de 4.875% el cupón, eh, luego la segunda emisión, eh, como era de esperarse, eh, las tasas estaban subiendo, conseguimos el 5,9% que estaba en línea con lo que el resto de los países vecinos emitía y estaba experimentando esa subida. Pero la gran buena noticia es lo que hemos logrado el, año, el lunes pasado, cuando logramos colocar los mil millones al 4,5%, es decir, una tasa inferior inclusive a la de la primera emisión de títulos del año 2012, cuando las tasas de interés eran en el mercado financiero internacional más bajas. Ese es uno de los elementos que nosotros decimos que ha sido exitoso. El segundo elemento de ello fue el libro, es decir, el... el quienes han participado, que han sido inversionistas de Estados Unidos, de Europa, de, de Asia, inclusive de América Latina y de nuestro país, inclusive han competido eh, procurando comprar nuestros bonos y el libro han sobrepasado los tres mil millones de dólares. Yo quiero eh, recordar que la autorización que nos dio para esta gestión 2017, la Asamblea Legislativa Plurinacional Nacional, era de eh, hasta mil millones. Teníamos la intención de sacar 500 millones de dólares nada más, pero la demanda realmente de 3 mil millones, más de 3 mil millones de dólares que hemos recibido el día lunes, nos ha prácticamente obligado a colocar el 100% que nosotros pensábamos de los mil millones que teníamos a autorización y por lo tanto ha sido exitoso por esos dos motivos. Importantes. La tasa que hemos conseguido que es más baja que la tasa que consiguió Paraguay, por ejemplo, en su última emisión, que llegó al 5%, que a Guatemala y otros países que supuestamente tienen mejor calificación eh, de riesgo por las calificadoras de riesgo, Moody's, Standard Poor's, etc., eh, y Bolivia, eh, con, con la calificación que tenemos... ...hemos logrado esas tasas de interés que realmente posicionan al país, no solamente con, como un país eh, eh, que va a recibir inversión extranjeras... ...sino sobre todo una confianza que ha dado los mercados financieros internacionales a la economía nacional, a esto que hemos desarrollado durante todo este tiempo que ha sido... Eh, defendernos de la crisis internacional, tratar de que no se contagie la crisis en la economía boliviana y que lo hemos logrado, y eso ha sido reconocido por los actores de los mercados financieros internacionales. Yo creo que ese es un gran éxito, Priscila, que seguramente lo han comentado hoy día en la reunión, estuvimos hoy acá en Panamá, en la reunión de CAF, he recibido felicitaciones de varios de los ministros eh, de la región que han estado también eh, y están permanentemente emitiendo bonos en los mercados financieros porque lo que ha conseguido Bolivia realmente es impresionante, ellos han mostrado esa, esa clara eh, expresión ...de asombro porque Bolivia ha logrado esos niveles, esas tasas... ...y por supuesto la felicitación a, hacia el ministro de Economía Boliviana... ...que yo le quiero extender a todos los bolivianos... ...porque estamos demostrando que Bolivia sabe comportarse... ...sabe ingresar a los mercados de capital... ...y sobre todo eh, genera recursos, y esto es muy importante para la población... ...estos recursos eh, en su gran mayoría, si no en la totalidad van a estar destinados a la construcción de hospitales en nuestro país, hospitales de tercer y cuarto nivel, de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo. Por lo tanto, eh, estamos eh, muy contentos de, de haber logrado esa tasa de interés, de haber logrado el resultado que ha sido comentado en muchos eh, lugares especializados, en y eh, adicionalmente, por supuesto, eh, por eh, el objetivo que buscábamos, ...que es financiar los hospitales que necesitamos los bolivianos. Bueno, definitivamente el anuncio que acaba de hacer es muy importante. El dinero para hospitales, yo sé que me estoy adelantando... ...pero todavía se tiene algún número de dónde, tal vez ya se tenía un proyecto establecido... y se diga, ...este dinero va para tales departamentos o algo así, ministro. Bueno, en realidad, eh, Priscila, está en nuestro Plan Nacional de Desarrollo... Eh, tenemos eh, una, una intención de invertir 1.700 millones de dólares en hospitales y eso es lo que justamente vamos a hacer. Gran parte de ellos ya se está financiando con algunos créditos del Banco Interamericano de Desarrollo y otras fuentes de financiamiento uh -huh. y esto pone a completar lo grueso, especialmente en sila, lo que corresponde al gobierno nacional, que son los hospitales de cuarto nivel. Estamos hablando uno en uno La Paz, uno en Cochabamba, uno en Santa Cruz y uno en Tarija, que son hospitales especializados que van a, de acuerdo a nuestro plan nacional. Eh, y por lo tanto, eso estaríamos garantizando los fondos suficientes para estos hospitales que son una gran necesidad para nosotros los bolivianos. Adicionalmente, hay algunos recursos que han sido destinados a la inversión de algunos hospitales de tercer nivel que, evidentemente, corresponden, son responsabilidad de las gobernaciones hacer este tipo de infraestructura pero hemos visto que lamentablemente en todo este tiempo no han tenido la capacidad para hacerlo eh, tanto financiera como de recursos así que eh, el gobierno nacional de acuerdo como está contemplado en el PAN el Plan Nacional de Desarrollo incorpora varios de estos hospitales que también van a ser financiados por lo tanto creemos nosotros que es una gran noticia como tú decías para los bolivianos eh, la, la, hemos logrado una, un financiamiento a unas tasas eh, muy convenientes para el Estado boliviano, para el país y eh, ahora sí no hay excusas para poderse a trabajar y, y empezar a construir esto que tenemos hasta el año 2019-2020 para concluir Ministro, eh, ¿cuándo vuelve a Bolivia, por favor? porque me imagino que la Central Ovea Boliviana lo está esperando Bueno, me imagino que sí <ríe> eh, Bueno, eh, nos quedamos hoy día acá en la reunión de CAF donde es una noticia tan importante, ya el eh, señor Enrique Presidente, García, que... ¿no? Eh, bueno, eh, del directorio, eh, eh, sí, eh, nos tocaba como Bolivia eh, presidir y, y está cargo de mi persona, vamos a presidir el año que viene las reuniones del directorio de CAF, pero mencionar aquí que eh, ha habido una ceremonia especial porque Enrique García dejaba la, la institución. CAF, luego de 25 años de trabajo. Y eh, bueno, y se incorpora a partir del primero de abril el nuevo presidente ejecutivo de CAF, que es el ciudadano peruano eh, Luis eh, eh, Carranza, Luis Carranza que ha ganado un concurso de méritos que ha estado el año pasado eh, por, los, por el organismo financiero CAF. Eh, para eh, reclutar al nuevo presidente ejecutivo por lo tanto hemos estado en una emotiva ceremonia en la que ha sido bastionado por el trabajo que ha hecho Enrique García nuestro, nuestro compatriota en un trabajo de 25 años aportando al crecimiento de CAF que ha sido reconocido por todos los que estaban presentes ahí y bueno, eh, dio la coincidencia de que eh, se dio también la elección para el nuevo presidente ejecutivo perdón, el presidente de directorio de CAF que recayó en mi persona. Bueno, felicidades, ministro. Lo esperamos acá en el país. Hay varios temas y, como le decía, la COP lo está esperando. Usted tiene la billetera y ahí se da la negociación del incremento salarial. Muchas gracias. Bueno, no, bueno estamos, estaremos uh, llegando mañana al país. Así que dispuesto, como siempre, a seguir trabajando. Y muchas gracias por el contacto. Y saludos a todos los televidentes. Muchísimas gracias a usted por aceptar este contacto desde Panamá. Lo esperamos acá en Estudio cuando retorne.